Todo tiene un final, y aunque es cierto que me lo estaba pasando de miedo, nunca mejor dicho, recomendándoos los mejores contenidos de terror, lo cierto es que ya tenemos encima el 2023, y no me parecería bien terminar el año con trabajo pendiente, así que este vídeo será un compendio u omnibus de los programas 7 al 10 que ya tenía preparados, así que esperad un vídeo un poco más largo de lo habitual. Antes de meternos en la review propiamente dicha, os recuerdo que debéis alimentar a esta bestia llamada algoritmo de YouTube, ya sea compartiendo mis vídeos, dándoles unos cuantos me gusta, que es gratis, o incluso suscribiéndoos si aún no lo estáis, ya que mi ilusión es formar parte de esos YouTubers que crecen a buen ritmo en relativo poco tiempo, y solo lo conseguiré si me echáis una mano. Así que, como dice el refrán, sharing is caring. Y ahora. ¡Que comiencen las reviews! Siguiendo con nuestro particular top del terror, hoy os traigo a un autor muy especial, Gotanabe, el cual lleva desde el año 2014 adaptando a los mejores trabajos de Howard Phillips Lovecraft. Desde los más famosos como En las montañas de la locura, El color que cayó del cielo o incluso La llamada de Cthulhu, hasta los menos conocidos como El extraño y es de este relato en particular del que hablaremos hoy. ¿Estáis preparados? Pues comencemos. Nuestra historia nos es narrada, en primera persona, por un protagonista muy particular, pues nunca lo vemos físicamente, y los recuerdos que conforman su personalidad son cuanto menos curiosos. La acción inicia en un mohoso y derruido castillo. Y nos muestra cómo nuestro protagonista va recordando cosas a medida que decide salir de la oscuridad que lo rodea hacia el mundo superior, el cual está más allá de la enorme torre negra que siempre ha atisbado. A medida que nos va relatando sus recuerdos, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que hay algo que falla tanto en sus vivencias pasadas como en su forma de ver su vida actual. Sin embargo, y aunque a mitad del relato nosotros ya tenemos una ligera idea de qué es lo que le pasa a nuestro héroe, entre comillas, no será sino hasta que haya terminado de escalar la torre y llegue hasta la civilización que descubra, con horror, cuál es su auténtica apariencia actual. Si bien El extraño ya es una obra especial, por ser la primera obra de Lovecraft en la que aparecían zombies, literalmente. El arte de Gotanabe mejora el relato hasta límites insospechados con su dibujo, de aspecto más occidental que japonés. En todos sus trabajos muestra un gran respeto a los relatos originales del Maestro de Providence, así como una fidelidad pasmosa a la hora de retratar o plasmar en un manga los personajes que Lovecraft nos describía en su obra y cuál sería su aspecto físico, dando la impresión de estar ante un libro con grabados de época más que ante un manga moderno. Porque sí, como ya he dicho antes, el trabajo de Tanabe es relativamente moderno, ya que lleva desde el ya lejano 2014 haciendo estas adaptaciones, de las que a España nos han llegado unas cuantas. En las montañas de la locura, el color que cayó del cielo, y el sabueso y otras historias son las disponibles. La llamada de Cthulhu aún no la he visto físicamente en tiendas, pero me consta que tarde o temprano llegará. Si tenéis oportunidad de haceros con alguna, porque vuelan, hacedlo, ya que disfrutaréis del mejor terror cósmico con un dibujo que realmente le hace justicia. Con esta y las siguientes dos reviews llegamos a la sección más interactiva de este especial, y es que lo que os voy a recomendar son varios videojuegos, que si bien no son demasiado conocidos, sí son muy recomendables para pasarlo mal. En esta ocasión hablaremos de un survival horror no muy conocido, pero no por ello menos interesante, estamos hablando de Kuon. Si bien Front Software ahora es mundialmente conocido por Elden Ring, la saga Souls, Sekiro y Bloodborne, y por la endiablada dificultad de algunos de sus títulos, hubo un tiempo en el que se dedicaron a hacer todo tipo de juegos. Uno de ellos fue un survival horror, que es del que vamos a hablar hoy, muy original, cuyo único pecado fue salir justo cuando Forbidden Siren estaba saboreando las mieles del éxito. Estamos hablando de Kuon. La historia de Kuon nos sitúa en la época Ean, en Kioto, concretamente y nos propone meternos en la piel de varios personajes para afrontar la aventura, como ya hizo en su día Evergrace, <coughs> también de From Software. En la fase Yin, Luna, controlaremos a Otsuki, y en la fase Yang, a Sakuya. Tras completar alguna de ellas, el final de la aventura lo jugaremos con una versión femenina de Seimei. que dicho sea de paso, está chetadísima en cuanto a poder, y sus niveles serán un auténtico paseo. La historia es la siguiente, la bella Otsuki y Kureha, su hermana eternamente enferma, viajan hasta el castillo Fujiwara, pues allí es donde su padre, Doman Hashiya, fue llamado a fin de que se deshiciese de ciertos espíritus malignos que rondaban la propiedad. Pero lo que tendría que haber sido un exorcismo rápido, se ha convertido en una ausencia de varios días. Así que nuestras micos preferidas bajan de la montaña donde vivían con Doman hacia el castillo Fujiwara a fin de encontrarlo. Sin embargo, encontrar a su padre no va a ser nada fácil. Lo primero que se encuentran en nuestras chicas es el castillo Fujiwara completamente desolado. No hay ni un alma viviente en el lugar. Los cadáveres abundan por doquier. Y los rastros de sangre pintan suelos y paredes. Pero eso no es lo peor. Lo peor viene cuando Cureja se separa de su hermana y termina perdiéndose para el resto de la aventura. No es que muera, es que simplemente desaparece para reaparecer bien avanzada la aventura. Pero cuando nos encontremos nuevamente con ella, estará algo cambiada. Así que Utsuki deberá abrirse paso en un castillo plagado de fantasmas, yokais, y monstruos de toda índole mientras busca a su padre y a su hermana y trata de sobrevivir y en cuanto tomemos el control de nuestra muchacha sabréis lo que es el auténtico terror En ese momento <risa> Cell sintió el verdadero terror y estoy seguro de que muchas pensaréis es un juego de friend software seguro que habrá que hacer parries imposibles y calcular al milímetro los ataques de los enemigos y no podrías estar más equivocados. Kutsuki es un amigo, y como tal, su especialidad es el exorcismo y la purificación de ciertas zonas. Así que avanzaremos lanzando conjuros con los talismanes que encontremos, y nos podremos defender del ataque de los enemigos más correosos con un cuchillo. Pero de una forma tan ortopédica, que más os vale esquivar a los enemigos? Puesto que en más de una ocasión, acabaréis con la vida por la mitad, haciendo frente a los enemigos más débiles. Pero el combate no es el único hándicap. Aparte de la casi imposibilidad de defenderse medianamente bien con Utsuki, con Sakuya la cosa es más llevadera. Tenéis que saber que existe un estado llamado Tempestad, lo cual es una alta concentración de energía negativa que hace que nuestro protagonista se maree y deba meditar para recuperarse. Si a eso le sumamos que tenemos un medidor de esfuerzo en el que si corremos muy a menudo Utsuki se cansará e incluso podrá marearse, podremos decir que el juego te obliga a ir despacito y con mucho cuidado. Y precisamente ir despacito es una excelente opción, no solo para evitar que los Gakis, que así es como se llaman estos yokais, te embosquen más de la cuenta si consigues sorprenderlos tú a ellos, tal vez puedas despacharlos más rápido. Sino que también sirve para disfrutar de su ambientación, la cual, junto a sus inquietantes secuencias de vídeo, aquí los personajes no mueven la boca al hablar, lo que les da una pinta de muñeco importante. Es terriblemente atmosférica y lúgubre. En esencia, Kuon es un Kaiban, o una historia típica de fantasmas. Pero entre su historia, su ambientación y lo original de su planteamiento, es un título que no os debéis perder. Además, ahora que Mr. Nobody sacó hace unos añitos un parche para jugarlo en español, aunque no tiene la ñ, ojo cuidado, hasta los más vagos podrán disfrutar de este juegazo en español. Cierto día, viendo un vídeo sobre terror analógico, descubrí un juego indie que me llamó la atención. Septiembre 1999, un juego que, según su descripción, solo duraba 5 minutos, y encima era gratis, así que llevado por la curiosidad, me decidí a probarlo. Hoy voy a haceros una mini review de este pequeño título que no os debéis perder si es que queréis vivir una experiencia corta, pero intensa. El juego, tal y como indica su ficha en Steam, dura exactamente 5 minutos y 31 segundos, pero esto es porque no es un juego como tal, sino un corto interactivo. O si lo preferís un playable trailer, PT. Así es, este juego bebe muchísimo de la filosofía del ya legendario PT, en el sentido de que poco a poco el entorno cambia. Pero la historia es completamente diferente. Despertaremos en una casa, para acto seguido salir de la habitación y recorrer un pasillo que, si bien es corto, no nos dejará abandonarlo de modo alguno ya que todas las puertas estarán cerradas y solo podremos entrar y salir de nuestro cuarto, pero poco a poco el hasta ahora inquietante entorno se irá tornando mucho más oscuro y turbio, dando a entender que algo ha pasado en la casa y que podría ser obra nuestra o no. Pues los giros finales tienen un plot twist que si bien es interesante, para cuando lo ves ya estás tan metido en la atmósfera que logra dejarte un mal sabor de boca. Si queréis disfrutar de una atmósfera opresiva y malsana, y encima que la experiencia sea corta, septiembre 1999 es vuestro corto interactivo.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 Y para terminar con este especial, terminaremos de nuevo con otro título de Front Software, que tanto por ambientación como por historia lo hace muy interesante. Estamos hablando de Echo Knight Beyond, tercera parte de la saga Echo Knight aparecida en PlayStation. Los sucesos del juego ocurren en un futurista año 2020, donde los viajes por placer a la luna ya son todo un hecho. Lástima que en nuestra realidad, en pleno 2022, esto aún no sea cierto. Y nos ponen en la piel de Richard Osmond, quien viaja, junto a su novia Claudia, a la Luna, donde celebrarán su matrimonio. Pero durante el viaje, un extraño hecho hace que la nave donde iban alunice de manera catastrófica a las puertas de la estación donde se dirigía, matando a toda la tripulación, o más bien separándola de sus cuerpos, puesto que sus cuerpos se quedan en un sitio, y sus almas terminarán rondando por la base, sin descanso, como si alguien o algo se las hubiese extraído. Excepto a Richard, y probablemente, o al menos eso cree él, a su futura esposa Claudia, a quien tras no ver en la Zona Cero, inicia su búsqueda por toda la base. La búsqueda de Richard lo llevará a conocer a muchos de los fantasmas que ahora pueblan la base. Algunos serán hostiles y le atacarán, otros serán neutrales y le darán consejos o incluso le echarán una mano en pos de que, al menos él, salga vivo de aquello que los ha separado de su cuerpo. La pregunta es, ¿qué o quién ha provocado todo esto? ¿Está Claudia viva? Todo esto lo sabréis jugando a Echo Knight. Beyond. Al igual que sus dos partes anteriores, Echo Knight y Echo Knight 2, Lord of Nightmares, Beyond se juega en primera persona, aportando una capa extra de inmersión en el juego. Al igual que en sus entregas menores, durante el juego deberemos resolver puzzles y defendernos como podamos de lo paranormal. Y digo como podamos porque aquí no hay armas con las que defendernos, sino que tendremos que usar todo nuestro ingenio o lo que la fase ponga a nuestra disposición, como el Lord of Nightmares, para salir airosos de los pocos encuentros con lo paranormal que tendremos. Al igual que en Kuon, Osmond irá lentito a la hora de caminar, lo que funciona muy bien a la hora de meterte el miedín en el cuerpo. Y tendremos un medidor cardíaco al que tendremos que estar bien atentos, ya que si llega al máximo, nuestro personaje tendrá un ataque al corazón y morirá sin remedio. De hecho, con cada aparición espiritual que presenciemos o a la que nos debamos enfrentar, Osmond tendrá una pequeña taquicardia que, si dura mucho, lo mandará a formar parte de los espíritus inquietos que pueblan la base. Con una historia interesante, un planteamiento original y una intro que parece de PlayStation 3, y eso que el juego es desde el año 2004, ojo cuidado, Echo Knight Beyond es un juego que no os debéis perder y mucho menos ahora, que han sacado un parche para poder disfrutarlo en español. Así que ya no tenéis excusa para pasar miedo en el espacio de la mano de la que sea, posiblemente, la mejor entrega de la saga Echo Night. Y con esto termina este extenso especial de post Halloween, navideño, fin de año. Espero que las recomendaciones os hayan gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlas. Pasad unas felices fiestas, un próspero 2023, y nos vemos el año que viene con más contenidos.